Te saludo desde Crescante y hoy vamos a hablar de 10 métodos para asegurar un pensamiento positivo. La realidad es que estamos inmersos en eh, una vorágine de energía negativa y estamos tan expuestos a ellos que debería de ser de primera necesidad empezar a trabajar este asunto. Nuestra mente genera alrededor de mil pensamientos, de los cuales la gran mayoría son repetitivos y negativos. Es por ello que te invito a practicar estos 10 métodos. Número 1. Sé cauteloso al elegir de quién te rodeas. Evita gente malvibrosa, quejosa, enojona, eh, que todo el tiempo ve las cosas negativas, chismosa, todo ese tipo de gente. ¿Tú tienes la elección de ver y de sentir que estás a gusto ahí o simplemente de cambiar el entorno y buscar personas que te aporten de manera positiva. Número dos, eh, cuida los estímulos que recibes, y aunque suene exagerado, me refiero a todos los estímulos que recibe tu cuerpo, todo lo que escuchas, todo lo que hueles, todo lo que ves, es decir, fuera noticiarios negativos, de nota roja, fuera series violentas, fuera música sin ningún sentido, eh, y Trata de cuidar también tu alimentación y todo lo que conlleva tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Haz ejercicio, es el número 4. Más que por vanidad es por salud, es por sentirte bien, por liberar endorfinas, que tus neurotransmisores estén asociados con el sentimiento del bienestar. Entonces realmente lo que necesitas es cultivar tu cuerpo y tu mente más o menos 40, 30 minutos diarios no subestimes tu descanso hay veces que estamos obsesionados con el trabajo o nos picamos con una diversión y hasta tarde y la realidad es que requerimos descansar entonces para ello es importante cuidar también esta parte de tus horas de sueño ¿tú cuántas horas duermes? 5, 6, 8. Trata de darle el tiempo requerido al cuerpo para que se regenere y descanse. Aléjate de la rutina. El alejarte de la rutina implica que tú puedas separarte de esta vorágine de estrés en la cual vivimos. Y eso te ayudará a través de pausas conscientes, de desconectarte, irte a caminar un rato, o bien... Alejarte un par de días para ir a respirar aire puro y desconectarte de todas las, o u, olvidarte de todas las preocupaciones. Busca siempre actividades relajantes, ya sea en tu ciudad o fuera de ella. Acepta el fracaso como parte del crecimiento y pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto que me generé? ¿Por qué fallé? Y esto nos va a impulsar a no desanimarnos. Y nos va a permitir enfocarnos en los aprendizajes. Practica alguna disciplina que enfoque tu mente. Trata de limpiar tu mente de los, de los estímulos negativos y reenfócala. Meditación, yoga, tai chi, jardinería, cocina, clases de baile. Todo ese tipo de cosas va a permitir que tu mente se enfoque. Aprende a gestionar tus emociones, es el número 8. Las emociones de ira, tristeza, enojo, son pensamientos negativos y van a estarse generando continuamente. Simplemente es que hay que aprenderlos a gestionar emocionalmente. La, practicar inteligencia emocional nos permite esa habilidad de poder entender qué es lo que nos está generando esa emoción y qué requerimos trabajar en nosotros para poder trascenderla. Aprende a decir que no. La verdad es que ser generoso y ayudar a los demás es sumamente valioso. Pero tenemos un elemento finito, que es nuestro tiempo. Si nos vamos a saturar de más, la verdad es que es bien importante decir que no para poder tomar el control de nuestra vida. Número 10. No busques la aprobación de nadie. Deja que tu vida... No se rija por la opinión de los demás. ¿Por qué? Porque esto es desgastante. El quedar bien con todo el mundo simplemente absorbe tu energía. Y no te permite estar liberado del qué dirán y de la aceptación de los demás. Si te gustó la cápsula, te agradezco mucho que te suscribas al canal. Que le pongas un dedito hacia arriba. Si no te gustó también es válido que no lo hagas. Te mando un saludo y nos vemos en la próxima.